Bienvenidos a nuestro nuevo segmento. Hicimos una inauguración de nuevo segmento en nuestro canal de YouTube y nuestra página Telenor. Así que, las personas, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook, van a ver todas las noticias, informaciones nuevas. Y vamos a dar un nuevo giro a estos medios de comunicación y cómo, y de la mejor forma, es haciendo entrevistas y conocer más a las personas de la San Francisco de Macorís, personalidades importantes. Y vamos a dar una inauguración con, una, con un talento de tenedor, con una persona que tiene mucho talento, tiene mucho conocimiento, tiene todos nuestros aspectos que es Katherine Jiménez. Así que las personas, suscríbanse a nuestro canal, no solamente vamos a hacer la entrevista solamente a Katherine, vamos a hacer dos entrevistas semanales para que las personas vayan viendo todo sobre nosotros, y así nosotros podemos compartir un poquito más y a las personas pueden acercarse más a las personas de San Francisco de Macorís. Así que vamos a empezar con Katherine. Hola Katherine. Hola Genoman, ¿cómo estás? Eh, me dicen Genoman, pero como ya tú sabes... Oye, este es esto, otro güey. Sí, Génesis. Génesis. <risa> un nombre bíblico, ¿eh? Bíblico, Sí. muchas personas. More, eh, lo primero es que las personas quieren saber, quieren conocer de, ti, de cómo tú inicias en esto de los medios de Mira, realmente mis inicios en los medios, yo se lo debo a Denis Hernández. Me pregunto también, porque cuando tú empiezas en los medios, usabas un micrófono en tu casa y comenzaba a contar. Bueno, yo como que desde pequeña he tenido como que esa vena artística. Eh, yo descubrí que me gustaban los medios o todo lo que tiene que ver con, con las cámaras, con el, con el talento y todo esto. Fue cuando yo tenía como seis años o siete. Yo vivía en Los Rieles y siempre se hacían patronales de, de la iglesia y yo quería cantar. No participabas. No, no participaba. Yo quería cantar. Señores, y yo, como siempre he sido como que súper extrovertida, me subí a cantar una canción de una novela infantil de ese entonces que decía "tilin tilin". Yo sé que todas las personas que viven en Los Rieles desde ese entonces, se dejé, de que eso fue un, aco, un acontecimiento créeme, que me bautizaron con ese nombre. Entonces yo cantaba en el coro de la iglesia, yo eh, eh, me mezclaba mucho con todo lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces, en ese momento, cuando una niña que no tenía conocimiento de nada, toma el atrevimiento de subirse en plenas patronales, señores, las patronales, no sé si se dan así eh, ahora, en ese entonces, eso era una cosa, mira. Es un tarimeo, entonces. ¿sí? Desde el principio es un tarimeo. Mira, exacto, pero cantando. Señora, sí, la gente comenzó a reírse de mí. No en forma de burla. sino ay, mira, esa niña tan extrovertida, que se yo qué. Yo me fui corriendo para mi casa. Entonces, desde ahí comienzo, en ese entonces, estuve en una escuela eh, a cantar, representando a la escuela, incluso. Eh, gané tres años consecutivos en el talent show que realizaba el distrito 0507 okay. cantando. Entonces como que ahí comenzó pasión mi pasión la por la comunicación. En todo lo que tenía que ver con lo artístico de la escuela yo estaba bailaba. Ahí estaba acá teniendo. ¿Cuál fue tu, tu, primer, tu primera oportunidad o tu primer chance en la, en la televisión? A eso fue lo que te dije. Mi primera oportunidad yo se la debo a Denise Hernández. Fui una vez con una compañera a un casting que ella tenía, ella iba a producir eh, un programa infantil de temporada con un bolón en Navidad que se transmitió por Telenor. Es raro, porque la mayoría, perdón que te interrumpa, piensan, eh, son, venga, Santana, son, son él. Eh, sí, yo participé en el Renato Santana, me fue muy mal. Señores, lo de la belleza y de lo de la misma mi amor, eso no es lo mío. Sí te puedo decir que fui con una compañera eh, a una reunión que Denny eh, la había convocado, la había eh, invitado, entonces yo fui con ella, a acompañarla y, y ella me dijo mira tenemos un casting, tú puedes venir también, pues mi amiga no fue, más yo me quedé como con esa incógnita, bueno, voy o no voy, lo que hay es que yo, lograste, o sea, fui... sí, no, realmente, imagínate, yo soy una persona que no le temo a los cambios, yo soy muy atrevida, y creo que eso es lo que me ha, me ha ayudado a llegar hasta donde yo estoy hoy y a convertirme en la mujer que soy porque yo soy una catering muy diferente cuando inicié en los medios de comunicación a la que soy ahora entonces ¿Qué, qué, qué aproximadamente Yo tenía 17 ese? años yo tenía 17 años entonces fui, quedé en el casting comencé, comencé el programa, el programa solamente duró por el mes de diciembre era un programa infantil de temporada y cuando salgo, yo recuerdo que comencé a llamar al Toque de Queda, a los temas que se hacían y también comencé a trabajar en un, un programa de radio, Onda Digital, y me invitan al programa El Toque de Queda como presentadora de, de la semana. ¿Qué pasa? Que todo fue como que muy extraño, porque estaba tu primer, destinado... Tu contacto con Roberto Neri fue cuando fuiste... Después de que salgo del programa infantil, que yo tenía 17 años, en diciembre cumplí los 18. O sea, nuevecita. Eh, todo fue muy extraño porque en, en, en, ese, en ese momento yo me quedo incomunicada, sin teléfono porque me atracaron. Me quedo sin teléfono, sin ningún contacto en las redes sociales. Cuando yo entro un día a mi Facebook, encuentro mensaje de Víctor Puntieri, mensaje de Eva Ramos, que era la productora del Toque de Queda. En ese entonces yo me quedo como que... O sea, yo era una niña y el toque de queda ha sido uno de los mejores programas en San Francisco durante mucho tiempo. Y eso no es un secreto para nada. Para ti, tu experiencia en el toque, o sea, ¿qué tú te puedes llevar y tú decís, esto me llevé del toque de queda? Mira, realmente, la comunicadora que yo soy hoy me lo llevé del toque de queda. Porque fueron cinco años que me marcaron. O sea, es lo que te digo, yo entré. ¿Tú recuerdas la historia? que nos daban en el colegio de la Ciguapa, que era una chica que tenía los pies torcidos y el pelo largo que se diferenciaba de los demás por su pie torcido. Yo llegué al toque de queda con los pies torcidos. A medida que fue pasando el tiempo, que fui formándome, que fui educándome en cuanto a la comunicación se refiere, o sea, fui cambiando. Entonces, Catherine, ¿por qué tú sales del toque ahí? Muchos rumores, ¿sabes? muchas cosas, yo no sabí, dice, Yo no sabía que veces, había rumores, señores, mira como no se entera. muchas personas tienen rumores y crean, sabe cómo se sí. dice? Es rumores y cosas que pasaron. Muchos dicen que te enamoraste, que te enamoraste, saliste. Otros dicen porque tú llevabas una reunidad con otra comunicadora de allá. Porque tú tenías, el, el, tú eras como en eh, los últimos o años del de toque de queda, la co-conductora principal. Sí. Entonces, ¿cómo tú dejas ese liderazgo para tú irte fuera de los medios en ese momento? Lo primero es, vamos a aclarar los rumores, ¿verdad? Yo me he caracterizado siempre por ser una persona transparente y decir las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Yo salgo del toque de queda, no por rivalidad, no por... Porque estaba enamorada. Sí, en ese momento yo estaba comprometida. Pero, honestamente, salí por la puerta grande del toque de queda sin problemas con nadie. Claro, en todos, en hasta las mejores familias, sí puede haber ciertas disyuntivas. ¿Con quién tú te llevas mejor? Pero yo me llevo bien con todo el mundo. Todito. Claro, con si, si yo me llevaba si bien con alco, eh, mal con alguien, puede ser, no sé, tiene que haber dos personas, pero no de mi parte. Tu parte, te de mi parte bien. yo me llevo en todo o el mundo sea, porque yo soy una persona muy dosa. Entonces, ¿Por, ¿por qué la gente asume que tú y Mayeline tienen una realidad? Claro que no. La gente asume. Mira, mi amor, una cosa es lo que la gente asume, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque, o sea, yo no puedo mandar en el pensamiento de los demás. Yo soy responsable de lo que yo hago, de lo que yo digo y de lo que transmito. Ahora, de cómo la persona lo perciba. Yo no puedo hacer nada. Sí. Pero Mayelin y yo fuimos compañeras de trabajo y la respeto mucho. Y Mayelin tiene un talento, mire, increíble. Pero no es así como la persona lo percibía. A ah, la bueno, eh, bueno, cuando tú sales del toque de queda, entonces, ¿qué pasas? Salgo del, okay, salgo del toque de queda porque decido irme a estudiar a Santo Domingo. No por ninguno de los no rumores No por amor. No por, por ibaridad, amor. Tal no tal. por rivalidad con Mariel Arte Yo le tengo mucho respeto como comunicadora y mucho cariño porque es una excelentísima persona. Pero no por nada de no eso. Existe ninguna. Realmente eh, fue algo como que muy personal y fue muy difícil, Genomán. Fue muy difícil porque las va, personas... Cuando tú llegas a ese punto de es sí. comunicación porque muchas personas quieren esa oportunidad. Sí, pero mira qué pasa. Yo sentía que mi tiempo en el toque de queda había caducado. Y los riesgos no son para todo el mundo. Salir de San Francisco, salir de mi zona de confort, sola, para Santo Domingo, es un riesgo que no todo el mundo lo va a hacer. ¿Tú me entiendes? Y yo decía, bueno, en verdad, es lo que me gusta, yo me siento cómoda, pero sé que puedo lograr muchas cosas si salgo de mi zona de confort. ¿Te estás preparando ahora mismo? Sí, claro que sí. Y realmente... Fue muy difícil, o sea, al principio me deprimía mucho, extrañaba mucho llegar todas las noches a Telenor. Los técnicos, la familia del toque de queda, la gente de aquí, sí, mi familia, familia, o sea, mi familia, porque realmente irme sola, o sea, yo me fui de aquí con 20 años, y irme sola, y las personas de Santo Domingo son muy diferentes, y es muy difícil, o sea, fue un, un proceso muy difícil, pero fue, creo que fue la mejor decisión que, que tomé. ¿Qué fue lo que más difícil pasó en tu vida? ¿De verdad que te queda? Al principio... Eh, la adaptación. Le, no, la adaptación, sino que como era tan inmadura, tan niña, y creo, y no, y no me culpo porque son los bríos de la adolescencia, eh, yo tenía como que los pies en el aire, no sabía lo que quería, era otra catering, yo vivía el momento, en el yo era muy insegura, porque en ese entonces, eso es lo que te digo, no sabía lo que yo quería. Hubo eh, una vez que pasó un inconveniente eh, por una página que se creó donde estaba difamando a mi casa, el Francisco de los turistas. ¿En qué quedó eso? ¿Porque solamente se vio el Ministerio Público que embargó una persona? Eso sí, no, hay un, no Una pregunta, producción. No hay un traguito para ahí, como para allá. Tiene un, trado, Porque, viene un Dios mío, pero no sé, si, no sé si son las preguntas. Yo no sé si es el ambiente o el, o el, o calor, el tráfico, también. señores. Señores, pero aquí como que el, el tráfico ha aumentado mucho en San Francisco. Estoy sumamente sorprendida. Eso Es una capital chiquita. Voy a decirlo así. Mira, déjame decirte una cosa. Porque las personas pensaron como que el Ministerio Público hizo un trabajo que quedó no la nada se hizo una investigación se dieron un resultado de quiénes fueron las personas que difamaron señores, a personas como tú señores si hay una persona que le hicieron bullying que la difamaron que la pusieron en las cuatro esquinas es a esta que está aquí y yo no culpo a la gente porque realmente a veces las personas hacemos cosas que parecen malas y no lo son Quizás porque como trabajaba en los medios y me tocaba mucho cubrir actividades artísticas y en ese entonces la persona tenía una mentalidad que una joven que estaba mucho en el medio andaba en busca de otras. ¿Tú me entiendes? Pero, ¿Pero yo hicieron es que ¿sí? el trabajo? Eso fue un mareo, eso fue un mareo. ¿Tú me entiendes? Eh, al final cada quien, todo el mundo sabe quién lo hizo y déjame decirte una cosa, me afectó. Realmente no fueron una ni dos las la partes cuando se crean chismes y cosas, a la persona no le afecta, a uno la Sí, pega. no, mira, realmente te voy a decir una cosa. Antes, a mí me dolía mucho los comentarios que se decían. Puede ser que algunos eran ciertos porque hay que decir la verdad, hay que decir la verdad. Algunos eran ciertos y otros eran muy crueles que no lo eran. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí, es me chocaba mucho. Es difamación. Eh, yo quería como que enfrentar a, la, a las personas. Cuando hablamos de mí, yo como que yo quería enfrentar a las personas. Pero yo entendí, esa fue la carrera que yo escogí, era lo que me gustaba, entonces yo, uno se expone a muchas cosas, a muchas cosas. y realmente, como que a, a medida que pasa el tiempo, Genomán, en el momento yo no lo entendía, yo era una persona como que súper conflictiva, si tú decías algo de mí, yo, yo estaba investigando, eso está mal, y yo entendía que era por el grado de inmadurez que en ese entonces yo poseía, entonces, a medida de que uno va madurando eh, se da cuenta de que los comentarios siempre van a existir. Y, y ayuda a veces y, los comentarios es porque hay un éxito. Mira, y no, yo no me llevo de que hay un éxito o no porque las personas no se enfocan en eso. Mira, cuando tú te superas como persona, cuando tú inicias con los pies al revés y lo llevas derecho y no permites que absolutamente nada te desvíe de tu camino, eso a la gente le molesta porque... Las personas, ay mi amor, qué bueno que te está yendo bien. Hay un dicho muy popular que dice: todos quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Entonces, yo me alegro mucho del éxito de las personas. Y entiendo que cada quien tiene su momento. Por eso no me molesto porque Juana o María en su momento sea más exitosa que yo. Porque las cadenitas brillan. Y si usted en ese brillo, en su momento de brillo, no lo hace con humildad, le llega a su mojo. Una pregunta, eh, la relación tuya con Roberto Mello. ¿cómo te puede salir del programa? ¿No Señores, Roberto lo... es mi papá. Es ¿Roberto que... no te ha pedido que vuelva al programa? No, no, porque realmente no me ha pedido que vuelva al programa, pero sí me he expresado innumerables veces que las puertas del toque de queda para Katherine Jiménez están abiertas, incluso eh, a los dos años de yo eh, emigrar hacia Santo Domingo, Lancé mi emprendimiento, que es M-Earth, mi empresa. Lo llamé Roberto, mira, este es... Roberto se puso muy contento. Yo sé que donde quiera que yo vaya, tengo que mencionar a tres personas. Bueno, a cuatro. Número uno, Roberto Neris. Número dos, Denise Hernández, que gracias a ella y por confiar en mi talento, pude entrar a los medios de comunicación de San Francisco de Macorís. Número tres, Telenor, que eternamente le estaré agradecida por esos cinco años que estuve eh, en esta empresa. Y número cuatro, a Daniele Mansur. porque Danile, cuando entré al toque de queda, fue mi mentora, en los momentos que yo sentí como que yo no daba para, para los medios, eh, por cosas de inmadurez, ella siempre estuvo ahí para mí. Incluso Daniela está radicada en Estados Unidos y nosotros llevamos una amistad que tú no te imaginas. Yo creo que nadie puede atreverse a hacer ningún comentario eh, negativo de, de Daniela Mansour y de Katherine Jiménez. Una pregunta, ya vamos a lo actual. Ya dejamos un poquito del pasado, ya conocimos mucho de ti. ¿Qué te motivó luego de salir de tanto tiempo de la televisión, está tanto tiempo de la televisión, a entrar a la estrella de la tele? Mira. Déjame darme un trago porque eh, señores, señores esta estamos, entrevista eh, está demasiado fuerte. Pues, eh. eh, la locación donde estamos grabando eh, Dubai Sushi, nos eh, estamos preparando estos tragos, esto que era el 27 de febrero con Castillo. Pueden venir. Al final le daré más descripciones del sitio. Y nos prepararon estos dos eh, exóticos tragos. Entonces, Catina, usted decía que luego de. Tres que... años fuera de los medios, para ser más precisos. ¿Quieres entrar de lleno a un concurso de televisión? Mira, tele. realmente, eh, cuando Nieves Marte participó, yo les pensé: Nieves, cuando se el concurso nueva vez, eh, hazme saber, porque me interesa. Es una oportunidad muy chula, es un espacio donde tú puedes demostrar tu talento. Creo que las personas se equivocan. Y úsalo como las personas se equivocan porque cuando entran a un concurso, se enfocan en ganar. Yo no me, en ningún momento yo dije, yo voy a ganar, yo soy la mejor. Nunca me vi la película de que yo, soy, yo, que yo era la mejor y que yo iba a ganar. Te voy a decir una cosa, es una persona que creo mucho en Dios. Dije, me voy a atrever. Sí, estoy consciente de que tengo tres años fuera de los medios, pero es lo que me gusta. Si eso es lo que está para mí, Dios hará su voluntad, si no está, no importa, porque me disfruté el proceso, y así mismo fue. Me disfruté muchísimo el proceso, conocí nuevas amistades, hice muy buena relación con la producción de Más Roberto. y ¿Crees cre que fue la, la decisión que tomaron? No. ¿En la segunda No, eh, en la, el, no, no, no la eliminación no fue justa, porque, te voy a decir algo, Genomán, yo hice un monólogo, yo no hice una actuación, yo hice un monólogo y pocas personas lo saben, pero lo que yo hice fue contar una historia ¿Tú no real. ¿Tú crees que no te entendió el jurado? El público entendió, el jurado no, porque ellos criticaron la parte de mi vestimenta y te voy a decir, te voy a decir una cosa. Yo fui vestida como Katherine Jiménez, representándome a mí, porque lo que yo conté en ese monólogo de una persona que fue maltratada fue contando mi historia, algo que pocas personas lo saben. Pararse en televisión nacional, hacerlo de forma de un monólogo, contar algo que a ti te pasó, que pocas personas lo saben, que no se te saliera una lágrima y demostrar que tú eres una mujer fuerte que logró salir de una relación tóxica, no es todo el mundo que lo hace. Porque lo que pasa es que las personas entienden que vender a una mujer maltratada es llena de monitores y no es así. No es así. Yo pasé un largo tiempo en una relación tóxica donde se me maltrató físicamente, verbalmente y emocionalmente y las personas solamente veían a la Catherine bien vestida a través de las redes sociales. ¿Tú crees que no te dio un poquito de desventaja estar fuera de tanto tiempo en medio? No. Mira, Genoman, realmente eso no estaba para mí. O sea, y te digo que ese día yo se lo dije a una de las chicas, chicas, eh, bueno, se lo dije a las chicas. Fue un placer conocerla. Pero cállate ni qué tú dices eso, muchacha. Dios me lo dijo. Dios me lo hizo, señor. Y yo estaba muy, muy tranquila porque la gente, la gente entendió el mensaje. Yo no fui a demostrar un talento, yo fui a dar un mensaje porque eh, la violencia... El maltrato y el feminicidio es algo real, es algo real, cualquiera puede hacer una actuación Sí, y cualquiera puede hacer una actuación de algo que no haya vivido y utilizar técnicas de llanto relación relación, tuviste una relación Todo eso. ¿Cómo? Tranquila ahora? Mira, en la actualidad, ahora mismo, ni aunque yo quisiera, tengo tiempo para una relación. Hace un tiempo salí de una relación eh, por temas personales, quedamos en buenos términos, no fue por nada malo, sino como que yo llevo un estilo de vida súper Además, vivir en Santo Domingo es un estrés. Es un estrés. La universidad, yo estoy en término, los productos que aún soy solamente yo, Eso vamos a porque es un emprendimiento, o sea, yo salgo de mi casa todos los días a las 7 de la mañana y llego a las 10.30, 11 de la noche, a bañarme, a acostarme para, levantar, para levantarme a las 5 de la mañana, otra vez, llevo un estilo de vida súper ajetreado. Eso te iba a decir, eh, tu proyecto, ahora por último, tu proyecto, Catherine? si vas a volver a la televisión? ¿Cuáles son tus proyectos ahora mismo como, empres como empresaria? Mira, no ah, fácil, sí, señores. Señores, emprender no es fácil. Si yo hubiese sabido lo bueno que era ser mantenido, yo no hubiese salido de mi casa nunca, pero tener que pagar una renta, tener que pagar universidad, tener gastos operacionales de una empresa, no es fácil, pero todo eso, me, me ha conllevado a madurar más porque eso implica responsabilidad. Exactamente. Volver a los medios no está dentro de mis planes. Pero no quería quedarme con la incógnita de que, conchale, no entraste. ¿Por qué no fuiste para el, para el concurso? Porque no, no atreverse es para cobarde. Y yo nunca voy a ser una cobarde, en lo absoluto. Si yo tengo que lanzarme por esa escalera, para que hagan una toma y que quede súper chula yo lo voy a hacer 80 veces porque después de equivocarme 80 veces una sola vez debe de quedarme bien tú me entiendes y creo que la mayoría de, de las personas fracasan por no intentarlo y yo no le tengo miedo al fracaso o sabes yo vengo de una familia muy trabajadora que nunca ha tenido miedo a atreverse a hacer cosas nuevas a innovar y creo que, que, que, que eso es lo mejor que yo como Katherine Jiménez, tengo ahora en el futuro. Bueno, gracias, mil gracias, de verdad. No, gracias a ti, Genoma. Eh, eh, por darnos ya el primer, la primera patada de este nuevo segmento. Eh, <risa> claro que de sí. De nuestro canal de YouTube, nuestra página de Nenor, eh, Nosotros estamos en la locación, perdón, de Sushi Dubai, donde nos han tratado sumamente bien con estas bebidas exóticas, donde se prepara sushi. Aquí pudimos grabar, eh, hay un equipo técnico donde se harán ciertas entrevistas profesionales para que ustedes puedan verla. Catherine, eh, gracias de verdad, que sí, este eh, a las personas pueden suscribirse a nuestro canal Después eh, vamos a subir entrevistas dos por semana, vamos a tener más invitados tenemos muchísimas más personas que ustedes van a conocer de nuestro pueblo San Francisco de Macorís y nada, nosotros vamos a finalizar eh, tomándonos los tragos de aquí de Café Dubai, de aquí de Suchi Dubai así que las personas vamos a, a brindar la Bill Bulldog Margarita, ya ustedes saben. Espero que Catherine lo lleve borache a la capital. No, lo bueno es, que, es yo, que, que yo no ando conduciendo, yo espero que tú tampoco. No, no, no. no, no. Así que gracias a todos y suscríbase al otro canal y síganos a través de las redes sociales.